¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Soy Chabeloque. Vamos con Rosalía en los Grammy de 2022. Latin Grammys, para, para especificar. Y con la actuación con, con tres canciones también, como, como el Karol G. y La Fama y Despecha. Estoy teniendo mucha dificultad para encontrar un vídeo en condiciones con una calidad mínimamente buena para verlo. He encontrado esto. Ya os digo, no es la mejor calidad de imagen Pero bueno, quiero ver el vídeo Y esta es la única opción que tengo para ver la actuación entera Así que vamos allá con Latin Grammys Rosalía Gentai, La Fama y Despecha ¡Rosalía! Y Vince. Cómo canta. Ay, madre mía con las censuras. Vale, cómo está el mundo? O sea, esto no, no es escandaloso. Wow, este piano. No sé si so good. Bueno, vamos con la fama Me encanta el look As gafas são brutales Qué locura de la actuación. De verdad, me encanta esta canción. Hace mucha gracia a los bailarines. Bailamos la canción así, pachanguera. <risa> Ambos son gafas, eh. Hey, ahí está tu maridito, el momentazo, grande, grande, Rosalía. me ha encantado la fiesta que ha montado en un momento bueno, eres, eres una grande Rosalía de verdad, o sea lo que estás haciendo, el nombre que le estás dando que te estás dando a ti misma es que, bueno, lo has conseguido tú y tú sola de verdad, o sea, me alegro tanto de que, de que estés triunfando y no es para menos es una artistaza, bueno alucinante, alucinante Rosalía pues nada, hasta aquí el vídeo de Rosalía. Sí, os quiero decir que he buscado eh, a Anita con envolver, pero no encuentro la actuación. Eh, solo, solo fragmentos de, de, de esa actuación. Quiero verla entera. Y no, no la encuentro. Si tenéis ese vídeo, por favor, dejadmelo en los comentarios. Si no, bueno, pues se va a quedar ahí en el aire. Con las ganas que tenía de verla. Bueno, pues lo dicho. Hasta aquí Rosalía con Gentai. La fama y despecha. Si os ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.